Ah, Mira qué bueno, tenemos en línea ahora a Diego Armesto, que es abogado constitucionalista. Hola Diego, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien muy bien, muy, muy bien. alegro, gracias. A bien. Acá charlando un poco sobre los distintos este, costados. Si eh, entré y escuché el caníbal, que alguien se está comiendo algo y te sonamos. ¿Qué es esto? ¿De qué, ¿Qué me va a preguntar? <risa> ¿La corte la se comió a Mansur? No. Sí, Diego, contanos, contanos un poco qué te pareció este fallo, sobre no, todo el ver. fondo, ¿no? Porque hay mucha especulación sobre la oportunidad. Bueno, pero alguna vez hay que pensar sobre el fondo de las cosas, ¿no? Sí, a ver, yo creo, yo, yo tengo una postura con respecto a esta resolución que sacó la Corte Suprema, que es una medida cautelar, simplemente suspende las elecciones. ¿Para qué? Para abocarse después que presente el informe, corre, como manda la ley, tanto Tucumán como San Juan se presenta el informe, la corte resolverá al fondo. Ahora, lo que es interesante en esto, y creo que vos a conmigo, y hablé con un montón de de colegas tuyos y todos coincidimos. Por lo menos me están poniendo sobre la mesa a discutir las elecciones indefinidas. Pero está clarísimo. Claro, pero... y, me, y a ver, y me estás poniendo sobre la mesa, discutamos las trampas o las picardías. Sí. Ahora, esto, ¿cómo, cómo ver... es la cosa, Diego? Acá, ayúdame con esto, porque veo mucha gente rasgándose las vestiduras, desde sí. Bolosín este, hasta no sé dónde, porque la corte se está metiendo en una cosa que tiene que ver con lo auténtico, con, con lo, a ver, estrictamente provincial. No es sí. así. La, la, la Constitución provincial no es la cúspide, el vértice de nuestra pirámide jurídica. Hay otra cosa encima y es la Constitución Nacional. Ya lo dijiste vos, no hablo más. Tenés no, un pie, vaya. Pero, viste, porque es como, no, entonces pero, puede interpretar cualquier cosa. Pero mira, a todo lo que hablan y que le, le pifian el bizcachazo, le voy a explicar algo. La Constitución Nacional, hay un artículo, el 5, el claro. que es muy claro, que dice, cada provincia dictará para sí una constitución sí. bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la constitución nacional. Ahí va, decime si desde el 94 para acá un principio de nuestro republicanismo no es la limitación de, lo, de, la, de pero las elecciones. Obvio, pero obvio, a ver, por eso estamos discutiendo este, el sexo de Los Ángeles con sí, este tema. porque. Tal cual. Cuando uno ve la realidad de las provincias... Porque hoy estamos con Tucumán y San Juan, pero pensamos a caminar un poquitito y lo encontramos con barbaridades en todos lados. Pero mirá Formosa. Bueno, Formosa... Formosa pero, ¿sí tiene una estuvo? constitución inconstitucional de constitución Digo, nacional. Yo no, sé, no sé dónde vos, vos vivís, si vivís en capital o provincia. Vivo pero... en capital, pero voto en provincia. Soy bueno. un ser de Lamba. Eh, ok, muy bien. Caminemos el conurbano bonaerense. Tenemos intendente que hace 20 sí, años son okay. intendentes. Bueno, claramente. No jodamos, entonces... Claramente. A ver... Si nos vamos a rasgar la vestidura para discutir, che, fue el plazo, el momento justo para este, decretar uh -huh. y sacar esta medida cautelar para suspender la Mira, a ver, para mí cuando discutimos la Constitución no hay plazos. Estamos no hay plazo. discutiendo la República, uh -huh. estamos discutiendo la alternancia en el poder, estamos discutiendo algo muy importante que le corresponde a todos los ciudadanos, a Nico, a Diego, a mí, a Mati, que decir me llamó, a todos los que están escuchando, que es nada más y nada menos el derecho de elegir y ser elegido totalmente, a ver, que es también un derecho con limitación, porque ahí lo tenemos a Mansur diciendo, mi derecho consagrado en, en, en este, instrumentos internacionales, electoral pasivo sería, ¿no? a ser elegido sí. no puede ser conculcado, ¿cómo que no? ya fuiste claro. dos veces gobernador dos veces vicegobernador, vas a decir que no pero gastaste ese cartucho, pero, pero a Mansur le contesto con otro cartucho ya que estamos con cartucho, le contesto con la opinión consultiva 2821 de bueno. la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde dice, la reelección indefinida atenta contra el sistema democrático y los principios republicanos totalmente, de gobierno. Totalmente. Entonces, estamos discutiendo también cosas de derechos humanos. Ahora, si los derechos humanos se van a partidizar, y lo, hay derechos humanos para mí, porque tengo poder, y para vos, Nico, no tenés ningún derecho humano, tenemos un problema. ¿Por sí. qué? Porque virtúan una de las características fundamentales de los derechos humanos, que es la universalidad, sí. que es igual para todos. Entonces si vamos a empezar a discutir estamos discutiendo el artículo 1, el artículo 5 el artículo 123, todos los días estamos discutiendo la constitución porque la constitución es política y cuando sí la corte To capito, muchacho, fue penal. Tal cual. A ver, tal cual. fue penal, discutila como quiera. fue Que penal. gracias a Dios, Diego, este, pararon las elecciones, por lo menos en este tramo, los dos distritos, porque tranquilamente hubieran podido hacer lo que están haciendo con, con este, la, la medida cautelar sobre la ciudad de Buenos Aires y no cumplir. Pero, claro, eh, hay, bueno, ahí tenés otro ejemplo. Entonces, ¿qué hubiese pasado si la corte hacía la vista gorda? Bueno, como, próximo, está, como está haciendo ahora con la ciudad. La Corte está haciendo la vista gorda al incumplimiento. Eh, bueno, entonces, a ver, vos tenés acá distintas actividades de la Corte Suprema que siempre dicen, no, la Corte es política. Si la Corte resolviera, Nico, vos sincero, todo lo que tiene ahí frenada la pelota en la mitad de la cancha, es decir, automáticamente es, es una catombe sí. y van por, la, por, por los ministros de la Corte, como todo el tiempo el oficialismo, está diciendo de las marchas, ahora sí, mañana sí. marchan en contra de la corte. Este, entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer en estas instancias es estar tranquilo, bajar un cambio, esperar que la corte resuelva y empezar a vivir sí. una república. Diego, dos cositas respecto de este esto para que nos queden, bueno, a mí y a la audiencia. Primero, respecto de los tiempos y qué sé yo, por supuesto sí. se configura un caso cuando el candidato ya fue formalizado, etcétera. Algo tan importante como este rasgo de la temporalidad de los cargos y las reelecciones. Sí. Eh, digo, rasgo de nuestra república, tal cual la configura la constitución del, del este, 94. No... Podría legítimamente ser este, de alguna manera definido por la corte antes de tiempo, porque viste te va a decir no esto este, es abstracto todavía. Mira. No estaría bien que diga no mira la verdad está mal que la Constitución de Formosa no tenga límite. Está vamos, mal. Vamos con ejemplos prácticos. Ponele yo soy de la provincia de Buenos Aires. Nico, Mati y una banda de amigos míos salen a pintar a armesto gobernador. Armesto vive en capital, nación capital, no cumple los requisitos de la constitución, no puede ser candidato a gobernador, ponele, no entonces automáticamente viene Juancito, se presenta en un juzgado y dice, ¿sabe qué? ven a impugnar la candidatura de Armesto sí. porque no cumple los requisitos. ¿Sabes qué le va a decir cualquier juzgado? No que, está oficializada. Que no la está lista. oficializada. Claro, bueno, pero eso no, claro. no debería ser así, digo, eh, hay una instancia donde le, le pasó a Dualde con este Servini sobre la proscripción de Cristina. Bueno, pero pero, a ver, lo que los ciudadanos tampoco entienden. A ver, mirá, Las vos, reglas pero, hay no, que conocerlas para cumplirlas. Claro, Entonces bueno, la vos Corte. Tenés dos, ejemplos, eh, eh, dos ejemplos prácticos. Mira, te voy a decir. ¿Te acordás, Patti y sí, que los excluyen sí. de la Cámara de Diputados? Bueno, a ver, uno de los argumentos era: che, la gente lo votó. Primer pregunta, ¿no? Entonces vos decís: si la gente lo votó, la gente no sabe que una vez que se oficializan las listas, el Código Electoral Nacional te permiten un plazo perentorio, que si no me equivoco, son tres días, de poder claro. impugnar los candidatos. Uh -huh. Entonces nadie impugna a los candidatos. Pueden no, lo que la pasa la es la que si les impugnas la, la justicia provincial, que en regímenes con este, connotaciones feudales juega para el poder, este, no, no le hace lugar a la impugnación. Exacto, exactamente. Entonces, Eso tenés que poder saltearlo. Que bueno. Entonces, por eso a veces va, como en este caso, se recurre directamente a la Corte como competencia originaria, sí. porque decís, che, a ver, yo no tengo las garantías en la provincia del órgano jurisdiccional, que son la, la familia, los sobrinos y los amigos del gobernador, que me den la garantía de la independencia del Poder Judicial. Clarísimo. Diego, y que, que me quedo sin tiempo, pero para, para sí, redondear ya. la segunda cosa, ¿no? Eh, que es un poco recuperar esto que decías del, del artículo 5, pero para que nos quede bien claro. La autonomía provincial no significa que la provincia puede hacer Cualquier cosa. Lo tiene que hacer todo siempre en el marco de los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Efectivamente. Diego, muchísimas gracias por la charla. Abrazo gigante. Chau, chau. Saludos, Diego Armesto, que es abogado constitucionalista.